Miren, este es mi celular. Esa es mi cédula ahora. Esa es la nueva cédula. Estuve en el Messi. Bueno, ayer fue una, un día de mucho, por eso no, no pude estar presente físicamente. Miren. O sea, donde quiera me piden mi vacunación. Y yo estoy contento por eso. Eh, de verdad que estoy contento por eso. Y me siento feliz de que me la pidan. Así, los empresarios. Eh, dato. Lo que impulsaron más que el gobierno tomar esta medida a través de salud pública, en la resolución número 0048, fue el sector empresarial. Los empresarios son los que están preocupados y por eso usted ve que muchos supermercados, restaurantes, eh, eh, oficinas de servicios, bancos comerciales, son los que están exigiendo el tema de tu vacunación para accesar a estos lugares públicos. Y yo lo veo excelente. De hecho, nosotros propusimos antes de esa propuesta. Entonces, aquellos que andan ignorantemente, no se les está violando ningún derecho. Que me llamen unos abogados, ahorita ojalá que Sócrates eh, Mercedes, vamos a ver si nos acompaña, porque legalmente no se les está violando derecho. Porque en mi casa, en mi negocio, yo permito que entre quien yo quiera. Y una salvedad, Roberto, que hay que mencionar. Y es que los empresarios están preocupados porque recuerda que ellos fueron de los sectores más golpeados en la pandemia. No, no, no, no el mundo. Algunos. No, no, el mundo. Eh, ellos sí, no, Pero el los negocios mundo. cerrados, hay muchos negocios que sí. cerraron porque imagínate cuatro meses cerrados. El mundo. El exceptuando, mundo. obviamente, a los supermercados y, la y las farmacias Sí, pero no, no, pero también lo, no, no creas que todo fue color de rosa para los supermercados no, y farmacias no. Todo el mundo fue todo, golpeado. Fue y color mira, de hormiga y mira, para todos. Y mira cómo están los casos. En Estados Unidos, 3, 000, en, en el Estado de Nueva York, tres mil y pico de, de casos. Y ya comenzaron las muertes. Mira aquí cuántos fallecidos van. 92 fallecidos en la provincia de Santo Domingo. ¿Eh? Mira cómo va el asunto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos, tenemos que ponernos en esto. se vaya a vacunar. Y, es más, vamos a recibir tres llamaditas. Tres llamaditas. Voy a hacer una pregunta. Yo no estoy de acuerdo con que se le esté pagando a ningún manganzón o manganzona para que se vaya a vacunar. Ahí está Rogelio Genado, el senador de La Vega. ¿En Santiago también? Espérate, ¿Eh? Rogelio Genado, senador de La Vega, propuso en la Cámara Alta de que se le incentivara a las personas sin vacunar con mil pesos. El alcalde, Abel Martínez, dice que para el 28 va van a hacer una, de mil pesos una actividad donde se le va a estar entregando mil pesos a las personas que se vayan a vacunar. no. No, no y no. Eso está mal. Es lo que yo entiendo, opino. Si fuera por mí, que no le dé un peso. Es una rastrería, una rastrería del dominicano dominicana, viendo la situación económica, viendo la situación de salud, que salga de que a cobrar mil pesos para vacunarse. Es una rastrería. El que lo haga es un rastrero para mí, el que acepte ese dinero. Por, por muy miserable que sea y que se esté muriendo. Cuando tenemos ya una inversión millonaria, multimillonaria en vacunas, comprada con el bolsillo de todos nosotros, que el Estado hizo todo lo habido y por haber, que en eso tenemos que aplaudir al presidente de la República y a la vicepresidenta Raquel Peña, que hicieron todo lo humanamente posible para que esas vacunas llegaran a tiempo. Fuimos uno de los primeros países en Latinoamérica, contener todas las dosis de vacuna contra el COVID. Es una irresponsabilidad. Que, que, que, que, que mi, ah, entonces, a los pendejos que no... Te, ya yo tengo tres dosis. Videl que tiene sus dos dosis. Eh, eh, eh. Luis tiene sus dos dosis, que tiene que ponerse su, su refuerzo. ¿Eh? Tiene que ponerse su refuerzo. Sí. Vamos a abrir la línea. A ver qué opina la, Porque esa es mi opinión, ¿eh? Eh, Recuerden, la opinión de Roberto Neris. Ahora cada quien tiene... Esto es un programa democrático. Mm -hmm. Y un país democrático también. Y un país semidemocrático. <ríe> ¿Eh? se no esa, per... se esa democracia <ríe> nos ha costado no solamente sangre, ¿eh? nos ha costado que muchos rastreros se peguen de la supuesta democracia que tenemos para hacer sus rastrería. Esta Vamos verdad. a recibir llamada 809-725-0505. ¿Qué opina usted? ¿Está de acuerdo con que se pague mil pesos para que usted se vaya o para los no vacunados que hace que clasificarlos? los no vacunados se vayan a vacunar. Vamos a recibir tres llamaditas. Vamos a ver si tenemos llamada temprano. Si no, nos vamos a la pausa porque tenemos hoy muchos contenidos, eh, mucho contenido de invitados. 809, señor director, si me ayuda ahí con el teléfono, 725-0505. ¿Está usted de acuerdo con que se le paguen mil pesos dominicanos a las personas para que se vayan a vacunar? ¿Sí o no? Vamos a ver la llamadita. Buenos días. Buenos días. Bueno, se fue. Está. Es internacional seguro, parece. Buenos días. Se fue. No, no. Se, no se, se llaman, que marque de no, nuevo 809-725-0505. Recu eh, recuerden que este programa es internacional. Y ¿Y hay llamadas internacionales al... que a veces dan dificultad. Se sí, sí, sí. <risa> ¿Eh? pues, vamos, vamos a ver, porque tenemos que irnos a la pausa. 809-725-0505. Buenos días. No sí. Sí, que no sabe de dónde, por favor? Eh, aquí de San Martín. Del santos San Martín. ¿Y su nombre, mi doña? ¿Cuál es? Antonia. Antonia. ¿Usted sí. está de acuerdo con que se le pague mil pesos a los no vacunados para que se vayan a vacunar contra el Covid? No. Bien. No. Estoy de acuerdo con usted. Okay. ¿Usted tiene su dos dosis, verdad? Sí, mi dos dosis. Todo loco por ponerme la tercera. ¿Qué tiempo qué, qué tiempo hace que se puso la última dosis, mi el doña? 25. De, de marzo fue la última de marzo de, de, de marzo, marzo. marzo. Sí. abril tengo 81 años pues usted ah. puede esperar seis meses mi doña ¿eh? ¿Cómo tiene siete ¿Cómo? Tiene, va para siete meses no ya usted meses? puede doña ponerse la tercera dosis va a usted puede vaya a ponerse su tercera póngase ¿eh? la están poniendo? Eh, en todos los puntos usted puede ir al centro médico siglo 21 usted va y se la ponen ¿eh? okay. lleve su tarjetita de vacunación y, y, sí. y su cédula, mi doña, ¿eh? Okay. Y, y, y si no tiene que la acompañe, llámeme, que yo la llevo, ¿eh? Con mucho sí. gusto, ¿eh? Sí. Vamos. ¿Cómo es su nombre? Roberto Neris. Ah, Roberto. Sí, okay. sí, sí. Sí, vamos a recibir otra llamadita para irnos a okay. la pausa. ¿eh? Gracias, Gracias a mi doña, ¿eh? Okay. ¿Tú? Así, okay. que, así es. 81 se hace pan, años. Así se hace patria. Bueno, ven acá. <ríe> eh, eh, llamadita, buenos días. Buenos días. Se fue. ¿Está? Sí, buenos días. Sí, ¿quién nos y de dónde, por favor? Mire, miren, le habla Carlos Cotalama, desde la provincia de Payá. Desde está Moca, está provincia de Payá. adelante. Mira un asunto, es una irresponsabilidad del Estado. Óigase, ¿por qué esos mil pesos que están ofreciendo para vacunarse? No lo paga de, de las declaraciones juradas de Luis Abinader ni de uno de los funcionarios que están hoy lucrando. Lo pagamos el pueblo entonces hace tiempo que yo decía que esas disposiciones que están tomando últimamente para usted ir al banco para usted ir a cobrar para usted ir a un supermercado eso debió haberse iniciado en el principio, claro en el principio y no ahora bueno, pero pues, lo que pasa es que todo es un negocio hermano, mire sí. hermano, todo es un negocio bueno, si no se hubiese manejado la cosa así no hubiesen llegado tanta vacuna tantos millones de, de dólares manejándose porque estoy en búsqueda. Sí, gracias, hermano. Es igual, brevemente, es, sí. es igual que el presupuesto. Óigase, claro. la República Dominicana en estos momentos no está para que ampliar autopistas y ampliar baile y hacer vivienda. El país está en un receso donde debe de darse la alimentación a la gente más pobre. Me da pena ver al presidente ayer. En, en su viaje, hablando de desarme de Haití, de qué sé yo qué, pero venga acá. Él sabe que la mafia más grande que hay aquí en el país es ese estaciego de aquí hacia República Dominicana. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, déjalo ahí, mi amigo, que usted sabe mucho, ¿eh? Gracias por su llamada desde Moca, mire, eso es así. A Rogelio Genado, mi amigo, vamos a ver si lo ll llamamos ahorita, ¿eh? A Rogelio Genado para ver eh, dónde, es que, porque también hay que escuchar dos campanas. ¿En qué se basa él? ¿eh? ¿Eh? Vamos a ver ¿eh? qué dice Rogelio Genal, el senador. Vamos a hacer una llamadita. Porque realmente, si él quiere que motivar en su provincia La Vega que lo saque de su sueldo, ¿verdad? De su sueldo. Y que si Abel Martínez, que eh, está aspirando a ser presidente del país, eh, quiere vacunar y quiere motivar, que lo saque de su sueldo. Él lo puede hacer. Claro, pero siempre. Yo puedo se motivar de y dinero, sacarle no mi dinero de y decirle, Luis, toma mil pesos, ven, vamos a vacunar. Eso, es, yo no me pongo a eso. Bueno, Ahora, a yo me pongo a que... Cuando yo vi lo de Santiago al ¿Eh? principio, yo pensé que era él que lo iba a pagar, sí. Sí, eh, eh, Vamos a recibir tantas llamadita pero no la paso. Tenemos tiempo encima. Buenos días. ¿Quién nos sabe ni de dónde? Sí, Roberto. Sí. Roberto, buenos días. Yo puedo opinar desde Nueva York. Desde New York. ¿Cuál es su nombre y de qué parte de New York nos está viendo? Mi nombre, mi nombre es Hortensia y yo estoy llamando del Bronx. Hortensia, desde el Bronx. Eh, mi, mi, mi segunda patria, eh, uh -huh. el condado del Bronx. Mucha gente querida. Ahí está. Bueno, un saludo. Eh, usted ha ido a los supermercados de, de, de Teófilo, Teófilo de Jesús, un empresario tiene varios supermercados ahí en el Bronx. Eh. Anda aquí, claro. un saludo especial para él. Dígame, mi doña, ¿usted está de acuerdo con que se den mil pesos dominicanos para vacunarse. No, no, yo no estoy de acuerdo. Tú sabes por qué, Roberto, por todo lo que tú dijiste. Y además, el presidente es dando, es dando palo a la ciega para, para pegar. Porque el, el, yo creo que eh, lo que nosotros queremos es que se vaya eh, se vaya este virus. Y esta gente, si quieres, te voy a de, de, dar un momentito. Una señora fue a, ser, a retirar un dinero ayer y se puso como el diablo peleando con ellos, Que ella es su derecho, su derecho, su derecho empieza donde usted no afecta a los demás. Ahí es. A los demás sobre su derecho. Claro. Mira, y el que está diciendo, Roberto, que está diciendo, lo, lo, lo, lo, lo que está diciendo, lo que están diciendo, lo que está el gobierno, algunos. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Algunos legisladores. legisladores que están diciendo mil pesos. Lo pongan del dinero de ellos porque todo eso va encima de, noso, de nosotros lo que pagamos y encima del presidente que pone en prestado para, para de ahí. Todo lo que se está haciendo es cogiendo prestado porque no hay dinero. Entonces, ¿sí encima de esos dineros para después burlarse y después no ponerse la mascarilla siempre burlarse. No, pues no. Bueno, qué llamada internacional del, del Brown, ah, Nueva York.